Muy pero muy buenos días a los amigos de Grande Premio. Gracias por acompañarnos en un nuevo video de GPAs 10. Soy Esteban Nieto y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre esta nueva suspensión trasera que, que exhibió Mercedes en el Gran Premio de Estados Unidos, que si bien no le dio la victoria, parece ser un arma interesante para las próximas fechas del campeonato, en esta definición tan apasionante que, que tiene a Lewis Hamilton. Frente a Max Verstappen en esta temporada de Fórmula 1. Bienvenidos. Bueno, sabemos que el que se llevó una sonrisa de Austin fue Red Bull. Ganó por primera vez en ese circuito en la era híbrida. Max Verstappen también ganó por primera vez en Austin. Y también estiró a 12 puntos la diferencia frente a Lewis Hamilton en el campeonato, eh, una, una diferencia que da un poquito más de respiro a lo que venía haciendo en las últimas fechas, que incluso hasta, hasta llegó a tener al, al británico como dominador, ¿no? como puntero en el campeonato, sobre todo después de aquella carrera en Rusia. Eh, sin embargo, más allá de, de, de todo esto, de, incluso de esta victoria de Verstappen, que que Incluso la, la consiguió con neumáticos gastados frente a un Lewis Hamilton que tenía neumáticos con mejor vida. Lo que también eh, quedó en un segundo plano fue un desarrollo que, que implementó Mercedes en su suspensión trasera. Que, bueno, que, eh, que la utilizó en las rectas donde toda esa parte de la suspensión trasera bajaba para lograr un mejor rendimiento aerodinámico. Y también ganar en velocidad final. Lo que es eh, también una, una, un gran aporte. Eh, teniendo en cuenta lo que era también la, la recta de, de Austin. Pero bueno, sin embargo no, no, no logró contribuir a una victoria para, para el británico. Eh, bueno, sorprendió un poco este este la aparición de de esta nueva de este nuevo desarrollo de Mercedes sobre todo después de, de que a mitad de año di, dijeron que, que no iba a haber actualizaciones ni, ni y, que iban a enfocarse en el desarrollo del auto de 2022 que va a tener un nuevo reglamento técnico donde también está en vigencia el corte de gastos así que hay, tienen que ser muy, muy cuidadosos en los equipos con, con sobre cómo implementar lo, los gastos pero bueno en plena lucha Mercedes se, se decidió a continuar desarrollando el W12. Y tratar de, de quedarse con el octavo campeonato eh, para Lewis Hamilton. Eh, bueno, en esto referente a esto. Eh, este año también hubo algunas polémicas con algunos implementos. Por ejemplo con el alerón flexible de Red Bull o la sospecha de por parte también incluso de Red Bull de que Mercedes tenía una mejor aceleración gracias al intercooler bueno eso eh, finalmente ya, ya está todo aclarado y frente a esta esta nueva eh, este nuevo desarrollo de la suspensión trasera de Mercedes eh, no hubo por ahí tanta polémica eh, Horner dijo que, que es algo que se dio en la historia de la Fórmula 1 porque bueno en cierta forma este, este nuevo desarrollo tiene algunos rasgos de la suspensión activa que, que tuvo el Williams FW14B de la temporada 92 que le dio el campeonato a Nigel Mansell, el británico que, que ganó ese campeonato prácticamente arrasando y por el lado de Ferrari, eh, que fueron otros de los que se manifestaron eh, Matías Benotto dijo que, que le parecía... No le, da, no le da mucha importancia. De hecho, eh, también Ferrari está muy enfocado en el auto 2022. Y tampoco Mercedes es un rival directo para la escudería italiana. Que, que salga primero o segundo Mercedes en el campeonato. A Ferrari no eh, le significa prácticamente lo mismo. Porque Ferrari está luchando con McLaren por el tercer lugar en el Mundial de Constructores. Y otro de los que habló justamente fue Andrea Seidel. De McLaren, que bueno, pero él prometió analizar ahí este nuevo, este nuevo desarrollo de, de Mercedes, pero que por lo pronto quiere enfocarse en, en terminar mejor la última parte de, del campeonato. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queda a partir de ahora? Bueno, eh, Mercedes tiene unas una bajo la manga en las, última, las últimas carreras un campeonato muy equilibrado. Que, que tiene con Red Bull. Sabemos que los circuitos de, de México. Y de Brasil. Son, le caen un poco mejor al, al RB16B. Eh, sobre todo también porque está en la altura. Y el motor onda de, de Red Bull. Funciona mejor en estas condiciones. Pero bueno. La, la introducción de, de este tipo de, de elementos. Eh, también... Eh, pueden ser un valederos teniendo en cuenta que por ejemplo Brasil tiene la curva 2 Café que es un sector de muy alta velocidad también está la, la recta principal de México que es también eh, un lugar donde Mercedes puede sacar provecho de, de, esta, de esta nueva implementación e incluso el, eh, en Arabia Saudita que, que bueno muchos hablan que, que va a ser un circuito muy muy rápido y que bueno, puede tener ahí también la, la ventaja Mercedes. Que al no haber ninguna referencia por parte de los equipos. Sobre cómo puede funcionar. Y va a ser todo a error en muchos casos. a ser un circuito que debute en la Fórmula 1 y en Jeddah. Eh, Mercedes puede también sacar provecho. Y, y, y llegar mejor ahí a ese circuito. Y bueno, lograr ahí unos puntos importantes. Teniendo en cuenta que bueno, eh, a partir de ahí queda... Dos, eh, dos, una fecha más en el campeonato ahí en Abu Dhabi en el premio coronación eso significa que bueno eh, teniendo en cuenta que, que este campeonato tan peleado como no se vio en años entre Lef Lewis Hamilton y Max Verstappen eh, este, esta, esta lucha se puede definir por muy muy pequeños detalles, o sea por cuestiones mínimas y cualquier adelanto, cualquier, cualquier innovación Puede ser un punto clave para poder lograr también eh, eh, el título al final de temporada. Así que resta ver si esto que en hipótesis eh, puede ser interesante para Mercedes va a no Va a dar resultado en pista. Porque bueno, sabemos que las carreras se definen cuando baja la bandera a cuadros. Así que resta ver cómo le irá Mercedes con esta nueva suspensión trasera que implementó en estas últimas carreras. Que no le dio mucho el resultado de Austin. Pero puede ser eh, muy interesante para los próximos circuitos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buenos días.